Expositores Tenemos eh, a la organización Chile Transparente, Alberto Prech y Michael Figueroa, acá en el hemiciclo. Hacemos extensivas las mismas indicaciones hasta 20 minutos de exposición. Ustedes distribuyen el tiempo como quieran. Y después seguimos con eh, las preguntas con los convencionales que ya habían pedido la palabra, eh, priorizados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Eh, para mí y para la organización que represento, un honor estar acá eh, y desearles el mayor de los éxitos en esta difícil y histórica misión que tiene cada uno de ustedes. Tenemos una presentación que debiese aparecer por ahí. Ahí sí, ahí viene. Bueno, primero contarles brevemente si podemos pasar a la, a la siguiente. que Nuestra organización pertenece a Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una organización que está en más de 100 países del mundo. Aprovecho a ser extensivo como miembro también del directorio de Transparencia Internacional. Eh, los saludos de eh, toda nuestra red alrededor del mundo. Este es un proceso que está siendo consultado todos los días en todos nuestros países. Y la verdad que lo vemos como, como un modelo a, a seguir. Eh, lo que nosotros hacemos en los países donde operamos es tratar de colaborar con la disminución de la corrupción y generar responsabilidad en la sociedad en todos los niveles para que efectivamente este fenómeno vaya en retroceso. Tenemos más de 30 años de experiencia y lo que queremos es un mundo en que el gobierno, la política, las empresas y la sociedad civil y la vida de la cotidiana de las personas, sobre todo, estén libres de corrupción. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Para eso tenemos un, un, una estrategia ¿eh? recientemente definida al año 2030 y que tiene como lema y que creo que es muy importante va conectando con lo que ha dicho muchas veces eh, la constituyente Vidal, aquí presente por su intermedio, eh, en cuanto a que tenemos que no solamente preocuparnos de las reglas, sino también preocuparnos del fondo, del, del, de los valores, del cariño, del amor, de cómo nos tratamos en los unos con los otros, y de hecho nuestro lema lo que busca es que el poder rinda cuentas para el bien común, y ponemos el bien común como el objetivo, que es algo bien abstracto, pero también algo bien tangible cuando uno lo puede ver a través de los distintos pilares que nosotros tenemos. Y uno de esos pilares específicamente es que haya integridad en la política, que haya integridad en los órganos de gobierno, en los órganos estatales, y por supuesto en este caso en la convención constitucional. Siguiente, por favor. En el caso chileno nosotros... Eh, estamos constituidos desde el año 2003 en el país y lo que buscamos es realizar un aporte sustantivo al combate de la corrupción promoviendo la creación de una cultura de probidad y transparencia somos un equipo eh, transversal eh, apolítico y que lo que buscamos es aportar en el debate público pero también con acciones concretas que van desde la observación electoral hasta la realización de índices eh, estudios aportes etcétera en el combate contra la corrupción y en ese esquema y siguiente por favor es que nosotros quisiéramos plantearles lo siguiente, que antes de ponernos a pensar en las normas específicas que están en la minuta que les hemos repartido, pensemos en este concepto de las tres C, que es un concepto que nosotros enalboramos. Si no existe control interno, es decir, si cada uno de nosotros no pone lo mejor de nosotros, ¿ah? pone sus valores éticos eh, a la exposición de la convención, vamos a tener problemas. Segundo, el control externo, y aquí felicitamos la resolución de acceso a la prensa, por ejemplo, de transmisión que se está haciendo, que cada vez es mejor, de eh, poder efectivamente permitir que la sociedad civil y cada chileno, organiz, chileno y chilena organizada o no pueda efectivamente ejercer un control social. Y lo tercero es el control eh, externo, el control legal, y a eso nos vamos a referir. La siguiente, por favor. Para eso, con el financiamiento de la... Eh, Unión Europea, estamos trabajando en un proyecto que se llama Convención Transparente, que ustedes pueden revisar en www.convenciontransparente.cl, y lo que buscamos es que seamos los ciudadanos los principales eh, fiscalizadores del eh, actuar de la convención. ¿Y por qué? Porque entendemos que los órganos constitucionales hoy día establecidos no pueden tener las atribuciones, más bien de las colaboraciones eh, que tienen respecto a otros órganos de la administración. Y más bien ustedes van a tener que eh, tener la difícil misión y nosotros queremos ayudarlos en eso, de crear una estructura DOC para efectivamente el control interno, eh, pero creemos que el control externo de la ciudadanía es muy importante. Siguiente, por favor. ¿Qué estamos haciendo en convención transparente? Estamos trabajando con cuatro herramientas de, de seguimiento. La primera tiene que ver con vigilancia ciudadana. Ahí nosotros disponibilizamos y lo ponemos a disposición. Por ejemplo, hoy día estaban recién hablando de conflicto de interés, nosotros tenemos mapeado todos los conflictos de interés de una manera muy simple. O sea, ustedes pueden apretar cada convencional y ver cada una de las propiedades de una manera más simple, incluso que la disponibiliza el Estado hoy día, porque trabajamos con otro tipo de herramientas. Después tenemos un seguimiento a las compras. Entonces, cada uno de los tratos directos, de qué se trata, cuál fue el valor, cuál es la razón... Eh, incluso para ver la justificación de ese trato directo, que en algunos casos, y es muy importante, nosotros creemos que no, no han sido justificados, por ejemplo, los decretos de emergencia, eh, ustedes le puedan hacer el seguimiento y también cumplir con ese rol. Lo mismo respecto al financiamiento de lo que fueron sus campañas, eh, sus campañas para ser eh, convencionales constituyentes. Un bloque de formación ciudadana y seguimiento de la discusión. Y me voy a quedar con el cuarto, que tiene que ver con las propuestas a la convención, y ahí hemos hecho... Perdón, la, la siguiente... Aquí hay un ejemplo de cómo disponibilizamos la información de manera simple, por ejemplo, de las compras públicas. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Lo que hemos hecho en cuanto a propuestas tiene que ver con dos propuestas. La primera que es la que vamos a presentar el día de hoy, que son 25 medidas que debiese adoptar la Convención Constituyente o Constitucional para eh, su funcionamiento. Eh, y por otra parte, eh, medidas que tienen que ver con cómo las constituciones del mundo hicimos un estudio comparado de todas las constituciones del mundo, hoy día a, a, abordan el tema de la lucha contra la corrupción, pero eso por supuesto que lo veremos en su momento cuando inicie el, la discusión constituyente propiamente tal. Bueno ustedes bien saben que, Hoy día el marco que los regula es un marco limitado, solamente con dos obligaciones y dos obligaciones que además son limitadas a los convencionales. Nosotros ya partimos de ahí con una crítica y creemos que ni siquiera ese es el piso mínimo. Creemos que hay muchas otras normas que vamos a, a, a, a detallar más adelante, pero que además la extensividad debiese ser al menos... A eh, todo el equipo técnico, a los asesores, porque muchas veces los actos, digamos, reñidos con la ética, no vamos a hablar de corrupción directamente, pero los actos reñidos con la ética no provienen ¿ah, de los convencionales. Nosotros fuimos partícipes importantes de la eh, develación de lo que se denominó los congresos papers en su momento, y claramente las anomalías no venían solamente de los señores diputados y diputadas, o senadores y senadoras, sino que muchas veces de eh, eh, los entornos más cercanos, incluso muchas veces sin eh, que ellos tuvieran conocimiento de aquellos actos. Entonces tenemos una gran oportunidad, por favor, la siguiente. Que si bien tenemos un marco limitado, tenemos una gran oportunidad en el reglamento. Y hoy día eh, creemos que ustedes, y esa es la invitación que hacemos de Chile Transparente, no se pueden quedar con este estándar mínimo, sino que tenemos que ir más allá y aprender de los errores. Es verdad que el estatuto de los parlamentarios es un estatuto que sirve de base, pero tenemos que aprender de cuáles han sido también los errores de, por ejemplo, la autofiscalización del Congreso Nacional. Claramente las, las comisiones de ética, y los que hemos tenido que intervenir muchas veces en, en comisiones de ética por distintas, distintas razones, no cumplen a ese rol eh, finalmente de eh, regular la conducta y normal la conducta ética de los parlamentarios. Lo puedo poner con un ejemplo muy claro. Cuando el Senado de la República no nos quiso entregar los contratos de los asesores parlamentarios en su momento, fuimos a la Comisión de Ética, porque era la, es, aquel, a, a, es donde uno puede apelar. A diferencia de la administración donde no va un órgano externo, el Consejo para la Transparencia, que por ejemplo nos acaba de entregar los contratos de las vacunas. En el Congreso no. Ah, son los mismos los mismos pares y queremos también invitarlos a ustedes que no cometan ese error es decir está muy bien que funcione una comisión de ética y vamos a plantear cómo debiese funcionar esa comisión pero debiese existir una instancia superior independiente a Donores que solamente viera estos casos específicos que pueden ser uno o dos durante todo el transcurso de la convención pero qué pasa si el día de mañana ustedes por alguna razón niegan una determinada información o eh, generan una determinada eh, regla de inhabilidad o uno quiere reclamar por una compra que fue mal efectuada, y ustedes dicen que la compra está perfecta, debiese haber una instancia superior independiente que pudiera velar por aquello. Y nosotros proponemos ahí un mecanismo muy sencillo, que es poder generar una pequeña eh, o tribunal de honor o, com, com, com, o comisión o dirección, como le quieran llamar, que estuviera compuesta por de tres a cinco miembros de personas destacadas del mundo de la academia, de la sociedad civil o de otros órganos del, otro órgano del Estado no incumbentes, por supuesto, y que pudiesen generarse eh, como una especie de última instancia, debido a que no tenemos otra instancia encima de la convención. Siguiente, por favor. Las propuestas en específico están en este documento que ustedes ya tienen en sus escritorios, que es proteger el interés público y que eh, lo que buscamos es eso, proteger el interés público. Lo que están haciendo ustedes es protegiendo a la convención. La convención hoy día goza de la credibilidad de la ciudadanía y un pequeño desliz ético, digámoslo, podría generar que esa, eh, que esa confianza se vea deteriorada. Es cosa de ver que a veces los escándalos no son grandes escándalos, sino son pequeños escándalos que generan más bien una afectación pública eh, importante. Siguiente, por favor. Y ahí proponemos 25 propuestas, propuestas que son para la Convención toda y propuestas específicas que son para los convencionales y que van en distintos aspectos. Transparencia, probidad, regulación del lobby, la participación, la administración, las sanciones, la probidad, sanciones para los convencionales y cómo se debe comunicar también. Siguiente, por favor. Respecto a transparencia... No quiero repetir acá lo que Valeria ha señalado, estamos muy de acuerdo con Espacio Público y también con María, que va a venir después, y con Marcela. Trabajamos mucho estos temas en conjunto, por lo cual no quiero ser reiterativo, pero creemos que es fundamental que se habiliten rápidamente los canales de comunicación a través de la web de la convención. Hoy día los botones están ahí, pero eso no, no es posible. Lo mismo respecto a la transparencia activa. Es decir, hoy día estamos consumiendo, incluso para nuestro seguimiento, eh, más bien desde Chile Compra, desde lo que las Express disponibilice, pero sería súper importante que se lo disponibilizaran ustedes. Constituir una instancia independiente para amparos o una, una instancia sobre eh, la Comisión de Regulación Interna. Queremos que, también que es importante en el caso de acceso a la información acortar los plazos. Los plazos que establece la ley 20.285 son de 20 días hábiles, ampliables en 10 días hábiles, hoy día la verdad que son más de un mes y medio, y bueno, a veces estamos hasta dos años peleando los tribunales por una información, esto no puede pasar en la convención, la convención tiene un año y creemos que en diez días hábiles con una prórroga de cinco ustedes podrían entregar la información que se les solicita, descentralizar la información y para lo mismo generar convenios para habilitar solicitud de información presencialmente en regiones, por ejemplo, a través de las gobernaciones, eh, de las gobernaciones regionales. Muy importante que si estamos hablando... Eh, de, una, de una convención abierta a todos, hay que incorporar el lenguaje claro y ciudadano. ¿no? A nosotros cuando nos llegan respuestas de acceso a la información... Eh... Nosotros trabajamos en esto y nos cuesta a veces entenderla. Ahí tenemos que preguntarle a otros colegas que son expertos en el tema específico. Entonces, si un ciudadano mañana les pregunta cómo ustedes están gastando, no les pongan de la partida 21, el subtítulo 5, sino que lo hagamos de manera entendible. La transparencia, que no se entiende nuestra transparencia. Y publicar todo en datos abiertos, que esto es un estándar súper importante para que las organizaciones de la sociedad civil y la academia podamos trabajar. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a asignaciones... Eh, eh, creemos que hay que seguir el, el modelo de resolución 5 del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, aquí hay que innovar, eh, y incorporar el cuidado como categoría de asignación. Respecto a la denuncia, ¿ah? que es algo que hoy día en el Estado está mal regulado, de hecho hay un proyecto de ley eh, que ha costado mucho que salga, facilitar la denuncia ciudadana, hay que haya mecanismo de denuncia anónima, o sea, no tenerle miedo a la denuncia anónima. Eh, yo vuelvo, vuelvo a insistir, acá eh, la convención la tenemos que cuidar entre todos. Entonces cuando un ciudadano o un funcionario quiera denunciar, que lo pueda hacer con toda tranquilidad. Establecer protecciones especiales para funcionarios denunciantes. O sea, si hay un funcionario que el día de mañana denuncia un caso de acoso, un caso de corrupción o lo que sea, evidentemente ese funcionario pueda tener eh, las protecciones debidas. Respecto a las inhabilidades, creemos que hay que ir más allá y ocupar las inhabilidades más bien de la administración, más que las inhabilidades que establece el Congreso Nacional, porque son más extensivas. Y ahí también proponemos que cuando haya una inhabilidad que es fácil de determinar, lo pueden ver de hecho en nuestra página, uno podría llegar dónde están los conflictos de interés de una manera bastante simple, uno puede habilitar, que puede hacerlo esta misma comisión, o, lo, o sea, la comisión que ustedes creen, o esta instancia superior que nosotros planteamos, una especie de semáforo. Si bien entendemos que la inhabilitación es un acto finalmente personal, creemos que uno puede guiar esa inhabilitación cuando es muy evidente y poner que efectivamente hay un conflicto de interés porque, por ejemplo, una persona que, no sé, tenga muchas concesiones mineras, eh, está justo en la, en la comisión que está viendo los temas mineros, esa persona debiese inhabilitarse porque tiene un conflicto directo, pero distinto es una persona que tiene una acción en una empresa minera de un bajo valor, porque tiene un paquete accionario mayor, y ahí evidentemente no existiría la inhabilidad, pero alguien tiene que guiar esa inhabilitación y para eso el concepto del semáforo, ¿ah? es algo que también se ha discutido al interior del Congreso Nacional, podría eh, ayudar. Siguiente, por favor. Respecto a la regulación del lobby, creemos que se tiene que habilitar a la brevedad posible los registros públicos de audiencias, viajes, donativos y lobistas y gestores de interés. No hay que tenerle miedo al lobby, el lobby transparente es bueno para la democracia, el problema es el lobby que se ocurre debajo de la mesa, que ocurre en los pasillos, que ocurre con el maletín, el lobby abierto que nosotros hacemos desde la sociedad civil o que hace cualquiera, evidentemente es un lobby bueno para eh, la buena deliberación. Creemos eso sí, que hay que ampliar los sujetos pasivos obligados al secretario, secretaria general o como se le quiera denominar, a los asesores y a los miembros de la Secretaría Técnica a lo menos. ¿ah? Eh, a lo menos. Siguiente, por favor. Respecto a la convención, bueno, esto se ha hablado, hay una comisión además de participación, la, la participación tiene que ser oportuna, incidente y sin discriminación, este es un asunto ético también, sin duda, eh, y que haya obligatoriedad de realizar audiencias públicas, o sea, que haya momentos en que no solamente tenga que ver con el trabajo, eh, digamos, territorial que cada uno de ustedes realiza, sino que hayan espacios de audiencias públicas más bien eh, reguladas. Respecto a la administración de, de este sistema, creemos que eh, se debiese crear una comisión de ética y transparencia permanente, la sucesora de esta comisión eh, hasta que ustedes creen el reglamento, eh, y que podría ser dable de incorporar incluso en esa instancia a personas independientes a la, a la convención si es que no se optara por la creación de un ente externo eh, eh, superior. Respecto a las sanciones, ah, y bueno, escuchaba atentamente eh, el debate con, con Valeria y no me quiero repetir... Eh, el régimen sancionatorio tiene que ver más bien con las amonestaciones y tiene que ver, que ver con las multas, que se pueden hacer sobre todo en disminuciones de la dieta eh, del convencional. Pero acá hay un punto importante que creo que nadie se ha puesto a pensar, ¿quién puede cobrar la multa? En el caso de la administración es relativamente simple, la Contraloría ejerce un sumario, después, bueno, relativamente simple digo, pasando todo el proceso que hay que pasar, y después la tesorería, y uno puede, efectivamente, acá, ¿quién va a cobrar la multa? ¿Lo van a hacer ustedes? ¿Tienen la atribución para cobrar multa? ¿A dónde se entera esa multa? ¿Ingresa, al, ingresa al, al, al Tesoro Público? Entonces ahí hay un punto que hay que, que, que resolver. Yo creo que hay que darle obviamente la atribución para que la Secretaría Técnica eh, sea capaz de cobrar efectivamente esta, estas multas y entren al, al, erario, al erario fiscal, al Tesoro Público a través de un depósito en la, en la, en la Tesorería General de la República. Respecto a la suspensión... O Inhabilidades, nosotros vemos que el único caso que un convencional pudiese ser suspendido es que estuviese condenado por un delito que tuviera inhabilitación parcial. Parecido a lo que le pasó en su momento al diputado Gaspar, eh, Gaspar Rivas cuando eh, ofendió a, a Andrólico Luxich y tuvo 61 días de suspensión, ¿por qué? Porque eh, esa era la pena, pero evidentemente ustedes como ciudadanos, ese sería el único caso de suspensión. No vemos otro, no vemos la posibilidad que un poder generado por el poder originario, que somos, el, somos nosotros, el poder, pueblo finalmente pudiese ser eh, eh, digamos eh, denostado o eh, eliminado de una forma más bien administrativa. La siguiente, por favor. Respecto a la probidad de los convencionales, eh, creemos que es muy importante aplicar la Ley 20.880 completa. Es decir, también eh, aquellos convencionales, porque vemos que, recuerdo que hay uno o dos por lo menos, que tienen un patrimonio accionario sobre 600 millones de pesos, que es más o menos el límite, debiesen generar los mandatos de administración de cartera de valores. ¿Ah? Eh, no sé cómo lo van a hacer, porque es muy, muy corto el periodo, pero lo tendrían que hacer. ¿Ah? Estimado, eh, quedan tres minutos. Sí, eh, y lo mismo respecto a si alguno tuviera que enajenar algún tipo de bien. Eh, las sanciones, bueno, ya, ya lo hablamos, eh, la importancia del cumplimiento del deber de abstención, en caso de no cumplimiento del deber de abstención que hayan sanciones en multa eh, o amonestación. Eh, y lo último respecto a la comunicación. Muchos de ustedes están ocupando sus redes sociales para comunicar actos propios de la convención, como si fueran funcionarios públicos, digámoslo. Tal como los funcionarios públicos las autoridades públicas no pueden bloquear Esperamos que los convencionales tampoco bloqueen y lamentablemente hay muchos convencionales, o algunos, digamos algunos, no muchos, pero tenemos identificado algunos convencionales que tienen bloqueadas a personas que quieren interactuar y evidentemente eso no permite la ocultación de la ciudadanía. Para terminar, un punto fundamental y nosotros les dejamos a disposición nuestro eh, manual de la prevención de, y sanción del acoso, lo tienen en sus escritorios eh, virtuales, entiendo, les ha llegado. Fundamental que exista un protocolo de prevención, investigación, sanción del maltrato, acoso, acoso laboral y sexual. ¿Ah? Y esto que sea a todos quienes participan en la convención: convencionales, funcionarios, invitados, periodistas, públicos, o sea, cualquiera que pueda interactuar, evidentemente sepa que acá hay tolerancia cero. Y con esto termino, por favor, la, la siguiente. Eh, la siguiente. Ponemos a disposición también hoy día nuestra herramienta, que está presente en más de 60 países del mundo. Que es nuestra asesoría legal anticorrupción? Es una línea de denuncia absolutamente anónima, encriptada, de hecho la trabajamos con Global Leaks, eh, y que hoy día ha permitido que más de 190 personas, en la mayoría de ellos funcionarios públicos, muchos de ellos, eh, por ejemplo, de instituciones armadas, hayan podido denunciar corrupción de manera absolutamente segura. Eh, si ustedes ven que no son, por, por razones de tiempo, digamos, no, no han sido capaces o no pueden proveer eh, de una línea de denuncia segura, esta está absolutamente a disposición de la convención y nosotros podemos dar el acceso hoy día. Eh, podemos decir con, con orgullo y responsabilidad que es la única que funciona con este nivel de, de seguridad. Eh, con esto finalizo eh, para darles las gracias que están en, en la siguiente y volviendo a repetirles que... Eh, ustedes tienen un rol fundamental, ¿ah? o sea, el futuro de nosotros, de nuestros hijos, de mi pequeño Vicente que tiene tres años, depende mucho de ustedes, y que además las constituciones son fundamentales en la lucha contra la corrupción. Entonces, si lo hacen bien, evidentemente vamos a tener un país mucho mejor donde el fenómeno de la corrupción vaya cada vez mayor en mayor retirada. Muchísimas gracias y dispuesto a sus preguntas, comentarios, etc. Gracias Alberto. Eh, tres preguntas, cuatro. A ver, primero, el constituyente Luciano... Eh... Silva, sí, eh, la constituyente Damaris Abarca, el constituyente Maximiliano y la constituyente Loreto. Esas cuatro preguntas y luego hacemos las siguientes tres o cuatro preguntas y cerramos la presentación. Antes de partir con las preguntas, pedirle si nos pudiesen compartir la presentación después, más tarde. Si usted... Sí, ya se la enviamos a Constanza, a quien aprovecho de, de agradecer por, por, por, por facilitar esta presentación. Gracias. Ya, constituyente Luciano, por favor. Muchas gracias por la presentación. Eh, tomándome un poco también de la, de la presentación anterior, quisiera saber de manera muy específica, eh, cuando hablamos de la ley del lobby, qué es lo que se debe registrar y qué es lo que no se registra. Quiero saber de manera muy muy específica, porque los constituyentes estamos teniendo reuniones con... ...asociaciones de, o funcionarios de, qué sé yo, gendarmería o enfermeros, etcétera... ...la gente de la pesca artesanal, muy específicamente. Y lo otro también de manera muy específica. ¿Cuál sería el límite entonces respecto a lo que podemos hacer aparte de estar dedicados 24-7 aquí? Me refiero a lo que somos del mundo académico, que damos conferencias... ...o un par de clases en un seminario, qué sé yo. Muy específicamente. Constituyente Damaris, vamos a juntar las cuatro preguntas... Gracias. Sí, era en relación al último punto que plantearon respecto al no bloqueo de personas en redes sociales. Creo que hay que incorporar en esto, y no sé si ustedes, eh, bueno, trabajan con feministas en su organización, respecto a la violencia política de género que sufrimos las mujeres en redes sociales. Eh, ya pasó cuando éramos candidatas, hay un estudio ahí de la Corporación Humanas con, en colaboración con Interpretas, ¿cierto?, de las organizaciones de la Unión Europea, digo, en donde eh, dan cuenta de que las mujeres recibimos mucha más violencia, sobre todo por condición de género, ¿no? Un 85%, por ejemplo, de violencia para las disidencias sexuales, mujeres de disidencia sexual. Eh, misoginia. Nosotras acá, con, Convencionales Constituyentes, hemos recibido imágenes, ya, provocaciones de tipo sexual, acoso. Eh, por lo tanto, creo que debe existir esa perspectiva de género, porque las mujeres recibimos más violencia. Eso es así. Gracias. Constituyente Maximiliano. Gracias, coordinador. Agradecer también eh, por la presentación. Yo tengo, yo quiero pedirte que, que si puedes profundizar en dos cuestiones en, en particular. Eh, la primera es cuál es la institución que a tu juicio debe resolver eh, las solicitudes de información que... Eh, que eventualmente pueda negar esta convención y cómo se compatibiliza eso eh, con la autonomía que tiene la convención constitucional. Y en segundo lugar, eh, si, si nos puedes también profundizar cómo funcionaría eventualmente eh, una institución que esté constantemente previniendo eh, el deber de abstención o la, eh, la posibilidad de que existan conflictos de interés. Y si eso es compatible de alguna forma con el trabajo diario de 155 personas y con los plazos que nosotros tenemos para... Eh, evacuar nuestro nuestra tarea. Constituyente Loreto. Sí, muy buenos días, agradecer muchísimo la presentación, la claridad y, y, y, bueno, y todo lo que aquí han entregado. Mi pregunta apunta un poco también a lo que usted señaló al inicio y que lo veo de manera recurrente. En todas las comisiones de ética y en todos estos eh, intentos de, de, de ...de focalizarnos hacia, hacia el bien común y hacer lo correcto, eh, siempre extraño el hecho de comprender que quienes somos humanos... ...tenemos la factibilidad del error y además la necesidad imperiosa de formarnos en algunos aspectos y en algunas áreas para hacerlo mejor. Entonces siempre una de las críticas que yo permanentemente hago, las comisiones de ética o cualquier otra, apuntan más bien a lo punitivo y desarrollan una enorme estrategia para poder buscar una manera de sancionar, eh, eh, de lograr que uno también se abstenga de cometer errores, pero no deformar. Eso creo que es una un, algo que, que siempre extraño y que creo que solucionaría mucho las cosas. Yo digo, cuando a uno le explican el por qué no, y uno da sus razones y logra comprenderlo, Muchas de las cosas cambian, no? nuestra conducta cambia desde lo formativo. Eso me gustaría también saber si en algún momento se considera y cómo. Gracias. Alberto. Bueno, muchísimas gracias por, por su pregunta y quizás voy a partir desde la última para volver a la primera. ¿Ah? Eh, nosotros desde Chile Transparente, bueno, en, en, mi, en mi fuero personal además somos académicos muchos de nosotros en estas materias ¿ah? y efectivamente eh, y por eso vuelvo a la pregunta de Luciano, muchas veces las conductas se producen por errores aunque otras y ahí hay que tener la distinción son horrores ¿ah? y a los horrores tenemos que estar muy, muy preparados pero los errores pueden ocurrir y por eso vuelvo con lo de la formación a lo de Luciano. La ley 20.730 lo que nos señala es que cualquier tipo de reunión con un tercero que busque influir en la toma de una decisión por parte de ustedes, debe ser registrada porque va a ser considerada una gestión de intereses. Esa gestión de intereses puede ser lobby, gestión de intereses particular, esa ya es una disposición muy legal, pero cualquiera que quiera influir en, en, en usted convencional, debiese registrarse. De hecho, Chile Transparente, si el día de mañana viene a esta convención o conversa con cada uno de ustedes para que se establezca un artículo eh, que eh, sancione fuertemente la gran corrupción como un atentado a la democracia, por ejemplo, nosotros lo que queremos es que ustedes lo pongan en la Constitución. Ese es un acto de influencia. Y por lo mismo nuestra ley entiende que gremios, sindicatos, ONGs, empresas, juntas de vecinos, cualquier tercero es sujeto activo de lobby y por ende eso se debiese registrar. A contrario, ¿qué no se, debiese, no se debiese registrar? Las actividades protocolares seguramente ustedes en sus municipios los municipios de, o, o las comunas que representan, los van a invitar ¿ah? eh, alguna vez eh, todas estas veces, ¿ah? los van a invitar a la inauguración del consultorio a, bueno, esos son actos protocolares que no requieren el registro la comunicación del día a día con su comunidad, tampoco ¿ah? eh, los actos de comunicar, no todo ese tipo de invitaciones, por supuesto que no quisiera con esto, eh, porque creo que es un punto eh, muy importante <ríe> eh, a veces, en las actividades coloquiales, por las redes de amistad, te dicen, oye, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Ah? Bueno, la ley de lobby no distingue dónde se hace el lobby. Por lo cual, en un matrimonio, en un carrete, eh, jugando fútbol, eh, el fin de semana, si hay una actividad de lobby, esa actividad se debe registrar igual. El lobby no solamente ocurre en este edificio, puede ocurrir en cualquier parte y en cualquier horario. ¿ah? Y esa ha sido una pelea larga, nuestra ley es clara, pero lamentablemente la interpretación ha sido restrictiva. Respecto a los... Eh, límites, eh, a los límites de lo ya lo dije, respecto a las redes sociales, lo que señalaba Maris. Bueno, no solamente las mujeres eh, son eh, más susceptibles de ataques en redes sociales, sino que son más susceptibles de corrupción. Y nuestro capítulo de Transparencia Internacional ha tratado constantemente de que la sextorsión sea establecido como un delito de corrupción en nuestro país. Eh, cuando a una mujer se le ataca eh, sexualmente, muchas veces eso provoca un círculo de silencio para poder mantener una determinada posición en base al miedo que eso provoca. ¿no? no es un acto solamente de acoso, es un acto de corrupción, nosotros lo entendemos así. Y por lo mismo, en la perspectiva de género, tiene que estar presente, por supuesto, en, eh, en, esta, en, esta, en este tipo de conversaciones. Eh, nuestro, nuestro protocolo de acoso, que les dejamos a... A presentación eh, ahí está eh, también eh, regulado aquello y lo ponemos como, como un ejemplo eh, respecto a las eh, eh, al eh, como a general deber de abstención eh, y cómo cómo se puede esto resolver no sé si podemos mostrar brevemente en la pantalla un segundo ahí lo van a ver miren ahí están sus declaraciones de intereses y patrimonio ¿verdad? la de cada uno de ustedes, por bloques las tuvimos que vivir por bloques lo siento por los independientes, pero tenemos que de alguna forma poder generar agrupaciones, eh, y ahí después cada uno puede entrar y entonces puede ver eh, uno dónde están, eh, por ejemplo, aquellos que tienen mayores ingresos, los que tienen eh, algún tipo de, eh, de, de derecho de agua, por ejemplo, y esa misma categorización, que es muy simple, ah, puede servir para que ya sea la comisión de ética o ya sea... Otra instancia que puede ser la Secretaría Técnica establezca este tipo de semáforos. Es decir, si se va a discutir el derecho al agua, evidentemente si hay un convencional que tiene un acuífero completo, ¿ah? uno entenderá que ese va a ser un semáforo rojo. Si hay un convencional que tiene un riego menor para su chacra de media hectárea, que puede ocurrir, ¿ah? ese evidentemente no es un conflicto para... Importante y le podríamos poner una luz amarilla y una luz verde, pero es importante, como decía eh, la constituyente, la convencional Vidal, eh, es muy importante eh, educar en esto. ¿ah? Entonces también que ustedes puedan educarse en cuándo efectivamente abstenerse. Lo que no falla, y perdón por lo coloquial, es el dolor de guata. Si yo voy a tomar una decisión donde me duele la guata y donde siento que hay algo que no está, no me calza. Ese es el primer deber de abstención que uno tiene que tener. ¿ah? Entonces siempre cuando nosotros capacitamos decimos, lo primero está en uno, ¿ah? de efectivamente saber que si hay algo que yo tengo un conflicto, como por ejemplo, no sé, ¿ah? eh, es distinto que el ministro de Deportes sea socio de un club deportivo que el ministro de Defensa sea socio a un club deportivo. ¿ah? Pero el Ministro de Deporte evidentemente, se tendría que obtener en algunos casos que pudieran beneficiar al ese club deportivo a diferencia del Ministro de Defensa. Entonces, a eso voy. Es caso a caso, pero uno puede generar estos semáforos a través de la información que hoy día nos proveen las declaraciones de patrimonio e interés. Yo tengo Acceso una infarto, sí. pregunta, eh, sin prejuicio de que más constituyentes tengan otras. En la exposición de espacio público quedó debidamente claro que el marco normativo eh, no permite eh, la destitución o la suspensión transitoria a propósito de las normas de un constituyente en el marco de las sanciones. Eh, ustedes incorporan eh, las dificultades administrativas, normativas, a propósito de la, del pago de una amonestación eh, por una sanción pecuniaria. Eh, pregunta, más bien un juicio crítico. Si no hay posibilidad de, bajo la normativa vigente, sancionar en el plano de la destitución o en el plano de la suspensión temporal y la experiencia de la Cámara, que es el referente más inmediato eh, en materia de sanciones por dietas, ¿cuál es el efecto? Lo digo sí. en términos de juicio crítico, porque quedarnos solo con la reflexión de lo que no se puede y si se puede es un poco limitado al espacio de discusión de un código de ética. ...que debiese ser más profundo... ...que los que existen. Así es. Perdón, Don, antes perdón. de responder debiésemos dar otras preguntas. Sí, para... sí Benito Baranda... Eh, ...perdón, ¿alguien más para sumar preguntas? Loreto. Muy bien, Benito y Loreto. Sí, muchas gracias Marcos. Tenía Alberto primero agradecerle... ...por la presentación, por habernos mandado también... ...la documentación de manera anticipada... ...y otras otros documentos que recibimos... y Quería colgarme de la misma pregunta de Marco. ¿Podrían contarnos si hay experiencias en otros lugares de sanciones no pecunarias? Algo que hemos hablado dentro de esta comisión. Y una de las que salió para poder, a lo mejor si hay alguna experiencia, es el, el retiro de la palabra. Que la persona no puede intervenir por un tiempo. Como una tarjeta amarilla, ¿no es cierto? Que eh, esa persona no puede intervenir eh, en los debates por un tiempo. Gracias. Constituyente Loreto Vidal, y luego responde Alberto. Sí, yo quiero insistir en mi pregunta porque no, no sé si fue realmente, si me expresé bien. Eh, insisto, eh, más allá de las sanciones de cualquier tipo, eh, ¿no hay alguna recomendación, comillas, de obligatoriedad de formación en temas vinculados a la ética cuando uno tiene que asumir responsabilidades que son tan relevantes y que, como bien usted señaló, marcan los destinos, digamos, de un país eh, por más de medio siglo y quizá más. No, Esa, eh, no, no, no sé si me, en esta segunda vuelta me expreso mejor. Muchas gracias. Estimado. Muchísimas gracias. Me quedo pendiente eh, el tema del acceso a la información ¿eh? de, la, de lo anterior. Eh, creemos que en primera instancia debiese ser la instancia administrativa la que resuelva si se entrega una, una determinada información o no, pero la instancia de amparo no debiese ser interna que ese es el error que en nuestro juicio creemos que tiene el Congreso Nacional, que la instancia de amparo es una instancia interna, y por lo mismo cuando tú estás pidiendo información de los mismos senadores o diputados, normalmente no te la van a entregar si es que tú vas al amparo ante los mismos senadores y diputados que pueden ser afectados. Y ahí creemos que se puede generar una instancia externa, pero quien entrega el día a día de las solicitudes, digamos, es la instancia administrativa a la convención técnica. Respecto a las sanciones, eh, bueno... Eh, ...compartir absolutamente el juicio crítico eh, co convencional... ...o sea nosotros eh, hemos sido tajantes y críticos en el tiempo... ...en que el autocontrol de los parlamentarios no sirve... ...y que las sanciones en, en dinero que además son muy exiguas... ...llegan al 5% de la dieta, en dietas muy elevadas... ...son casi digamos un poquito risorias... ¿eh? Eh, ...lo mismo que el caso de la amonestación... ...en la Cámara de Diputados hay un poco más de jurisprudencia... ...en el Senado eh, muy muy poca en esta, en esta materia... Eh, pero acá puede haber una gran diferencia que tiene que ver con la transparencia. La mayor sanción no es solamente la sanción pecuniaria o inhabilitación, sino que también es la sanción social, la publicidad que se dé a las conductas. O sea, si ustedes el día de mañana determinan que hay un convencional que está haciendo abuso de algún tipo de prerrogativa, y lo sancionan, digamos, con el 20% de la dieta. Bueno, eso va a ser una cosquilla. Pero la publicidad de aquello, de explicar bien la sanción, va a ser una inhabilitación muy importante. Más hoy día, donde la ocultación social es la más, la más relevante. Entonces, la publicidad de las sanciones, creemos, es eh, fundamental. Respecto a lo que, uniendo a lo que señalaba eh, el con, convencional eh, Baranda, eh, la no intervención sí podría ser una sanción, pero en caso de un tipo de eh, falta específica, que podría ser el abuso ¿ah, de la... O sea, un convencional que empieza a ofender a otro en, constantemente y ocupe siempre su palabra para ofender. ¿ah? Ahí uno podría decir, claro, causa-efecto, el efecto es que no pueda intervenir en algún tiempo y poner general aquello, pero no como una sanción general porque evidentemente a ustedes... Eh, los chilenos los hemos elegido para deliberar, y queremos saber qué es lo que deliberan. Entonces, aunque deliberen cosas que no nos gusten, eh, tenemos el derecho a saberlo, y si no deliberan, eh, o están todos sancionados por deliberar, bueno, podría ser un, contra, un contrasentido. Eh, y respecto a la formación eh, eh, convencional, Vidal, eh, es fundamental, eh, recomendable absolutamente que cada uno de ustedes pudiese pasar, al menos por una dos horitas de eh, formación en las normativas que ustedes mismos vayan a aprobar. Es sencillo, los manuales están hechos, es muy comprensivo, está hecho el lenguaje claro, eh, por lo cual nosotros también nos ponemos a disposición con nuestra experiencia en capacitar todos los años a miles de, de personas y muchas instituciones públicas y privadas, eh, si ustedes lo requieren el día de mañana, para poder, obviamente, gratuitamente, eh, poder proveer esa formación en materia no solamente ética, sino también en materia de las normativas y cuáles son los límites de cada una de ellas. Muchas gracias. Muchísimas Alberto gracias a, y a Chile Transparente por la exposición, muy, muy útil. Eh...